Oh my God, ya están los bumpers Bueno, nuestra primera información eh, fue la que me tocó a mí Hay un niño que durante las elecciones se hizo sumamente famoso eh, Ese niño eh, se llama Sebastián Sebastián, o sea, Sebastián. Sí. Mírenlo ahí. El niño es, se llama Sebastián. Ese niño se hizo famoso. Al día siguiente de la selección. Exacto, al día siguiente se hizo sumamente famoso por el suerte de Gonzalo. Y estaba durmiendo en, en el puente de la 27. Y el esposo de. Eh, antes que me ponga el video, para que ahorita pongamos el video con audio. Vamos con la imagen por ahora. Eh, cuando él estaba en la calle. Eh, se, tomó una, se le tomó una fotografía y la hizo famoso Carolina, una periodista de la capital, y el esposo de Nashla, David. Y ellos dos hicieron mirar la fotografía y se hizo mirar la fotografía. Yo vi la foto, ¿sabes? Nosotros la vimos, uno se indignó, pero no pasó de ahí. Pero no solamente quedó en solamente en la foto. El esposo de Nashla y, y la muchacha Carolina, Carolina se contactaron con la persona de, en, en, creo que en Puje, que se llama. Voy a buscar la cuenta de ellos. Y ese, eh, ok, John Peame, se llama la cuenta, John Peame, ok. Entonces, John Peame contactó al niño, y cuando contactó al niño, señores, eh, ustedes tienen que ver este video, para que las personas nos sensibilicemos y aportamos y que sea un poquito sobre la ayuda de este niño, y como este niño vive en la calle, duerme en la calle, eh, niño que su madre murió, él, él cuenta todo lo que pasó y todo el sueño que tiene, de, de, de estudiar de ser de, de ser bombero y muchas personas se han sumado vía Santiago Matías que donó 100 mil pesos muchas personas que han sumado tal vez nosotros hemos donado porque no me gusta hay gente que les gusta decir lo que donó nosotros no, no tenemos no lo publicamos pero aportamos o sabes aportamos algo para se que dejaron sentir se dejamos dejamos sentir eh, vamos a ver el video que hizo la gente de John Peame para que ustedes conozcan un poquito más de este niño. Vamos y por favor me den de una vez el audio. Vamos para allá. Mi nombre es Sebastián González Pérez. Yo vivo en las calles desde los 11 años. Cuando tu mamá se murió, salí de mi casa. Y después vine para acá y, y me hice una limpiabota. Okay. A veces pido, o no te da limpia bota, yo pidí yo. De hecho, yo, yo no vuelo ya, no, y ni fumo ni nada, de eso. Pero no me gusta. Hay un mandado, yo digo que no. ¿Cuál es tu suerte? El tuyo, porque es un bien para mí. ¿Y quién te dice la chévere esa, esa bota? ¿Quién te la dice? Una gente que viene pasando ahí. Los días venía para, mí, para abajo para abotar, yo creo que ya va a estar Vimos la historia, eh, la situación muy difícil lo del niño, viendo que se gastan millones y millones de pesos en una campaña política y dicho sea de paso, con el t-shirt y la gorra que anda, eh, sería el próximo presidente si se quiere, ¿verdad? Y Vamos si a esperar, esperemos que él ayude, ya, ya que Pero se hizo, da cogió lastima. promoción con esa foto. Sí, eso Tiene fue una para él. el primero que ayudarlo. Él, eh, sí, el eso primero. opino yo él debió de una ser vez el, primero el primero llamar a su ente, de su político su asesor debió. oye me está pasando esto y esto hay una imagen tuya que salió Se ahí va a vamos usted. a hacernos algo sentir. muy importante algo muy importante de este niño él quiere ser bombero sí. y hay que entender el contexto un niño en un país de primer mundista, un país desarrollado, quiere ser bombero, no es lo mismo que un dominicano quiera ser bombero, no es lo mismo en ninguna parte. Claro, porque no. el que dice aquí que quiere ser bombero, es a servir de verdad que va, porque no va a recibir beneficio, como quien dice, sabemos la realidad. Claro, lo que yo, que yo en entiendo Ese, es que bombero claro, su y, y, y, su y, y ve bien. Ahí, o sea, él quiere estudiar y, y ser bombero, servir. Es, lo que yo entiendo es que inmediatamente el comité político que se le acerca o, o le anda Gente cercano de, de Gonzalo. a ese señor de Gonzalo, debió inmediatamente reaccionar y me parece como que no han hecho nada. Sí. Si eso es Si lo han fuera. hecho, porque si, si lo han no, hecho... No sabe, Tú sabe no. que por detrás no lo van a hacer, sí. porque están si en, lo política. Hace, ah, nah. en política. Todavía siguen en política. Yo, que yo supongo que le, que le beneficiaría a ellos claro. a hacer eh, una ayuda a, a ese niño. Tengo entendido que según dice la gente de John Pea, me va a estar en una casa de acojo durante un año, se reunió 180 mil pesos, ya se han reunido más, todas las personas que han donado, que hemos donado eh, a través de, de una cuenta, las personas, si usted quiere donar, si usted dice, bueno, yo quiero buscar la forma de ayudar a este niño para que tenga una mejor calidad de vida, no es un, está en la calle, imagínense, su madre murió. Mira, van a eh, decir siempre que yo soy como muy, uh -huh. muy, ¿cómo se dice? Muy ilusa. Uh -huh. Ya que en Estados Unidos y otros países subdesarrollados, Existen fundaciones para los envejecientes, para las personas que no gozan de su salud mental, para los niños que andan, los niños que son huérfanos, el Estado lo, lo acoge. O sea, esto no debería ser un llamado para un político cualquiera, esto mm. debería ser un llamado para el Estado, estado en sí. Porque Ayudate, eh, esto me. es una situación penosa, de oh. que estamos viendo un niño... De 11 años. De 11 años durmiendo en las calles y decimos que solamente las niñas pueden tener peligro. No, es un niño igual que una niña, igual que cualquier ser viviente en el mundo. No debe ser maltratado, no debe ser descuidado de esta forma. Yo creo que Danilo Medina debe, debería también enfocarse en esta parte y cerrar su gestión de gobierno con broche de oro. Bueno, las personas que quieren donar, eh, el, el número de cuentas que tienen las personas, los muchachos de John Peame es el 808 206 6155 del Banco Popular. Escuchen, 808-206 206 15 155. Y de reservas tienen 960 7172 2003. reserva es 960 960 17 22 -003. Todos los nombres con John Péame. Podemos. Pero eso es seguro, ¿verdad? Es seguro eso. A llegar a otra parte. Un, eso, ellos son un, un grupo de personas que tienen una, una, una fa, una, un Facebook, un Instagram, redes sociales, que ayudan a personas necesitadas. Porque hay que reconocer que hay personas que de pronto quieren ayudar, pero dice, ¿será verdad? Sí, es sí, una parte, una, eso se llama Jopea, Esos urbanos, están, esos urbanos que presumen que... Así como Santiago dio 100.000 mil ayer. Lo que están esperemos dejando que otros también... El sí, el señor, dan, ¿verdad? Déjenle sí. algo a ese muchacho donde están. Pero si usted no escuchó el número de cuentas que yo... Yo lo dije usted puede ir a la así con la J. home Péame así home Usted Usted pueden a home Péame en instagram uh -huh. y van a ver la cuenta y usted puede donar puede ser 100 pesos puede ser 50 puede ser 500 puede ser mil lo que usted quiera lo vamos a ayudar a este niño